Bendiciones, pastor David y hermanos mami, hermanos y amigos que nos escuchan por medio de esta transmisión. Quiero dar toda gloria a Dios Padre, que nos protege en el espacio espiritual de mi pastor principal, Reverendo Doctor Jerolli. El día martes, eh, después de salir de mi trabajo, yo pedí un Uber. Luego de salir del auto, verdad, no me percaté que había olvidado mi teléfono celular al entrar al apartamento para comunicarme con mi esposo, ¿verdad? Para decirle que ya estaba en la casa, pues me di cuenta que ya que había olvidado el teléfono. En el momento no, no, no hallaba qué hacer y, y pues me recordé de mi vecina, ¿verdad? Y subí al piso a, a decirle que por favor, ¿verdad? Me prestara su teléfono y que podía llamar a mi teléfono y pues llamé tres veces a mi celular y pues no hubo respuesta. Nuevamente bajé a mi apartamento y pues me tranquilicé, oré al Señor y una oración breve, le dije, Señor, por favor guarda el teléfono en el espacio espiritual de mi pastor principal y que había dado una información valiosa, le había tomado fotos a unas tarjetas de crédito y débito y pues estaba preocupada por eso, pero... Puse todo en las manos de Dios y bueno, empecé a cocinar y, y a prepararme para la oración de Daniel, ya que ya iba a ser hora también. Y, y así fue hermanos, traté de no pensar en el teléfono, de tener paz en mi corazón, más que estábamos escuchando el mensaje verdad de los frutos y ¿sí? una de, de la paz. Y, y así fue, y, y pensando también cómo comunicarme yo con Pastor David Jan, porque no no sabía cómo. Y en eso me recordé, verdad, que por medio por medio de, de, de Facebook Casi soy poca para usar el Facebook y bueno Busqué a Pastor David Yang y, y dejé un mensaje Ahí en Facebook y luego que me conecté, verdad, a la oración por YouTube También pedí oración por mi teléfono Y bueno, participé en la oración de, de Daniel A mi esposo al venir de trabajar como a las cuatro y media sale él Vine acá a la casa como a las 5 de la tarde. Mira, mi sorpresa fue que se me quedó viendo y me dice, ¿qué pasó? Me dice, y yo, mmm, ¿verdad? Con esa sorpresa yo le digo, ¿por qué? ¿Olvidaste tu teléfono? Yo sí lo dejé en el carro de, del Uber. Entonces me dice, ya hablé con el Señor y dice que él lo va a venir a dejar. Entonces, estaba muy sorprendida, ¿verdad? que él, a ser de trabajo, me había llamado y pues le contestaron y y el Señor muy amablemente se comprometió a venir a dejar el teléfono y, y gracias a Dios, así fue, me trajo el teléfono, ¿verdad? Y después de la oración de Daniel, mi pastor David ya me llamó, ¿verdad? También, y que él ya había orado y, y quiero glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos protege aún las, las cosas personales, ¿verdad? Que son materiales, pero aún Dios, Padre, tiene cuidado de esas cosas, ¿verdad? De uno, entonces quiero el nombre de Dios por esa protección de, de, de, del teléfono y, y le doy gracias al Señor por eso. Y bueno, aprovechando que Pastor David Young había también llamado, pidió también oración por, por sanidad, porque de hace 15 días había estado padeciendo de una dolencia en mi pierna derecha, eh, que en el trabajo, pues, de subir gradas, me, me, me doblé mi, mi rodilla, y, y me costaba, ya no, ya no estaba orando hincada, sino que me estaba acomodando, sentada, estaba orando, pero sentía que no era igual. Pero así pasaron los días, yo decía, ya voy a hablar con Pastor David Jan que ore por mí, pero así fueron pasados los días, y no lo hacía. Y... Ese día que, que pasó David, ya verdad, día martes, nos, me llamó, eh, y pedí oración y él oró, verdad, por mi rodilla, por las articulaciones, porque incluso las articulaciones de mis manos me dolían, porque los brazos también se me dormían, por mi trabajo, pero, pero le doy toda gloria al Señor, porque igual, verdad, con fe ese día me hinqué me porque no podía apoyar mi pierna, no podía hacer fuerza, sino que solo, solo, solo la izquierda y la derecha no podía hincarme. Pero con fe lo hice, me hinqué. desde ese día martes, el miércoles también, así lo hice. Oraba por la noche antes de dormir, en la mañana antes de trabajar siempre tengo mi tiempo de oración. Oraba, pero... ¿verdad? Era algo incómodo, pero yo siempre decía: Ya Dios hizo la obra, yo soy sanada. Ya mi pastor David oró con el pañuelo poderoso de mi pastor principal y yo declaro esa sanidad. Entonces hacía esas confesiones de fe, ¿verdad? Todos los días. Aún sintiendo esa incomodidad, aún sintiendo, ¿verdad?, ese malestar en mi rodilla, yo hacía esas confesiones de fe. Hermanos, para sorpresa, ¿verdad?, este día sábado. Eh, verdad que estamos en la oración de Daniel, yo me inco a orar, hermano, yo no sentí ya ningún dolor. Lloré de gratitud de ver la fidelidad de Dios al uno mantenerse firme, haciendo esas confesiones de fe, no dudando, sino creyendo, ¿verdad?, Pude, pude orar en cada sin ningún sentir ningún malestar ya nada sentía como si había una lesión en mi pierna como un decarre o sea no podía apoyar mi apoyarme para para orar y le doy tanta gloria al señor a mi pastor principal verdad quien quien dios lo confirma a mi pastor Davián por orar con esa fe también y ese amor que nos guía verdad con ese amor también para que podamos crear y tener esa fe y también, bueno, mi pastor David ya me soltó porque yo no había, verdad, no había, no le había hablado y entonces también yo pedí perdón a Dios porque muchas veces uno se acomoda, hermanos, verdad, y yo me estaba acomodando, pero jamás es igual, o sea, orar sentada que orar en cada se siente mayor unción, mayor fuerza orando en cada, verdad, y es también la forma que a Dios Padre le agrada. Entonces, hermanos, quiero dar toda gloria a Dios por su amor, por su protección, ¿verdad?, en el espacio espiritual de mi pastor principal, hermanos, de que este es mi testimonio, toda gloria sea para el Señor, hermanos. Bendiciones.